Eh, bueno, gracias por la invitación. El, el trabajo de la revista Proceso en la vida pública. Durante cinco años de desarrollar un periodismo de investigación, un periodismo que se ha dedicado a la revisión de los actos del, del poder sin importar el, el partido los partidos políticos que han estado en el, en el ejercicio del poder. Eh, sin duda ninguna, que la, la llamada guerra al narcotráfico del presidente Felipe Calderón marcó un, un parteaguas en la, en la vida del ejercicio periodístico en México. Eh, si bien es cierto que el periodismo eh, en México siempre ha sido, ha buscado espacios de, de expresión, en el caso de la, de la guerra con el narcotráfico entramos en una etapa. De, de, de lo que yo llamo una zona gris en la que no se ha podido identificar o no se puede identificar claramente las responsabilidades de, de los perpetradores o de, o de quiénes son los perpetradores. Quiero decir que durante el régimen del PRI, eh, las agresiones a los periodistas que eran eh, menores, y estoy hablando de un régimen presidencial del eh, partido hegemónico, el, el control de la prensa era de otra manera. Cuando se diversif diversifica el poder, el ejercicio del poder en México, eh, eh, eh, hay una coincidencia también la diversificación de la delincuencia organizada transnacional y México empieza a jugar un papel muy importante. Y es ahí donde empieza a haber una imbricación entre el poder político y los grupos eh, de delincuencia organizada. Y yo decía que entramos en una zona gris porque a partir de esta colaboración eh, empiezan a trabajar conjunto, de, de manera conjunta y las agresiones a la prensa que en el régimen anterior estaban plenamente identificadas desde el régimen, con esta nueva realidad empiezan a difuminarse esas realidades. Y en el caso de Regina Martínez, eh, que, murió, que fue asesinada el 28 de abril de 2012, justamente estamos cumpliendo... 10 años del, del asesinato de Regina, eh, es el caso que desde mi perspectiva es, el caso, es un caso típico de, de esto que estoy comentando, de esta eh, dificultad de identificar plenamente eh, a, a los responsables en la medida en que eh, eh, en el caso de Regina se, se, se presentó como un asesinato de un crimen pasional eh, y no como resultado del, de su trabajo periodístico. ¿Qué quiero decir? Que en esta zona gris que de la, de la, en la que estoy insistiendo, eh, fue muy fácil para las autoridades responsabilizar a particulares del, del, del crimen y de esa manera evitar cualquier responsabilidad de autoridades locales, federales, eh, policiales o militares de manera que no sabemos cuál es a estas alturas eh, la plena responsabilidad de los responsables del asesinato de Regina Martínez el, el, el, recordemos también el momento en que ocurre el asesinato de, de Regina, Veracruz estaba en un, en un cambio de gobierno eh, y que implicaba también un cambio en las uh, relaciones con los grupos de delincuencia organizada y Veracruz vivió como pocos, como, como pocos estados en el país, creo yo sin precedentes, una eh, sucesión de asesinatos de periodistas eh, que terminaron eh, expresando una nueva realidad, una nueva conformación de esta relación político-criminal y... y Regina fue, el de, la, de Regina fue el cuarto o quinto asesinato. Y en ese contexto es como nuestro colaborador fotógrafo, Rubén Espinosa, decide trasladarse a México por el ambiente tan hostil que existía en, en, en, en, en, en Veracruz. Y fue eh, en Ciudad de México, como todos ustedes saben, que fue asesinado en un departamento de la Colonia del Valle junto con, otra, con otras personas. Eh, y... y y pasa lo mismo es es un, es, un, es un asesinato que se queda en el en, el, en la definición oficial de un crimen eh, hasta ahora presuntamente vinculado a delincuencia organizada pero sin tener la claridad de la eh, participación es decir hay un, hay personas detenidas como responsables pero lo mismo el individual y no se exploró hasta donde eh, se, se ha exigido la, la posible vinculación de alguna autoridad con el asesinato. De manera que en, eh, yo creo que sí podemos hablar de un patrón eh, respecto la, al asesinato de periodistas en México. Estoy enfocado en esas dos experiencias que tocan directamente al proceso, que son eh, un patrón eh, definido por el establecimiento de responsabilidades individuales como de, de, de, de, de, de delincuentes sin llegar sin traspasar la barrera para buscar una, una eh, eh, eh, posible responsabilidad con autores con, con autoridades eh, que pudieran estar vinculadas a estos grupos de delincuentes de manera que eh, esta ha sido una tónica muy muy eh, extendida en el caso de, de, de, del asesinato de periodistas en México. Estoy hablando de estos dos de, que, que tocan directamente al proceso, pero que sí, eh, hoy por hoy no tenemos ningún solo caso de los más de 50, 150 asesinatos de periodistas en México donde se establezca alguna eh, participación de autoridad. Hay algunos casos muy aislados, pero no, no podemos decir que, que, que en México se hayan establecido investigaciones de fondo, eh, investigaciones comprensivas que tengan que ver con las líneas eh, del trabajo periodístico de nuestros eh, compañeros. Mencionaba, solo por indagar un poquito más en cuanto a los pasos que dieron como consecuencia de las de los asesinatos de, de Regina y de Rubén, eh, Ustedes inician una investigación, es decir, ¿qué pasos se dan desde la denuncia? Un poco, si nos puede eh, más o menos conducir por ese camino. Sí. Eh, cuando ocurrió el asesinato de Regina Martínez, eh, nos trasladamos a Veracruz, eh, eh, un, un, un grupo de la dirección, eh, en su momento eh, yo como reportero, eh, y tuvimos una reunión con el gobernador de entonces, Javier Duarte, hoy preso por actos de corrupción. Eh, no. Y él eh, se acuerda, junto con. Bueno, de nuevo, una, una disculpa por la mala conexión eh, del sitio donde estoy. Eh, cuando ocurrió el asesinato de Regina Martínez un grupo de, de la dirección eh, encabezado por el fundador de la revista, don Curio Scherer, y, y en ese momento yo como reportero nos, tras, nos trasladamos a Veracruz, eh, tuvimos una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte, eh, quien hoy está preso por delitos de corrupción, y acordamos, eh, bueno, en primer lugar fue el la exigencia de proceso de esclarecimiento del caso, y para lo cual eh, acordamos que el proceso participaría de forma directa en las investigaciones. Y eh, eh, como reportero, me tocó estar pendiente de las mismas, de las investigaciones, pero al mismo tiempo eh, fui lo, eh, en, ese, en la eh, en mi caso, cayó la, lo que llamamos la figura de coadyuvante. ...del Ministerio Público, de manera que a mí me tocaba otorgar elementos... ...para que eh, se llevara a cabo la investigación. El, el principal elemento que nosotros pedimos desde un principio fue... ...que se investigara el trabajo periodístico de Regina Martínez... ...para saber si, pudo, si, si en el desarrollo de ese trabajo pudo haber afectado... ...intereses específicos que hubieran causado su muerte... Esta fue una línea de investigación y de la que permanentemente insistimos y en ningún momento se hizo. Eh, en todo caso, lo que se hizo y de una manera muy peculiar, el gobierno de Veracruz de entonces fue investigar a los periodistas locales eh, eh, por, eh, por la, eh, para saber cuál era la relación con, con, con Regina. Eh, incluso les dieron trato criminal porque les tomaron huellas les tomaron huellas o, o impresiones de sus dentaduras porque había la hipótesis de que, de que había en el cuerpo de Regina Martínez que existían mordidas y, y esto lo hicieron contra los periodistas ¿no? periodistas compañeros de Regina pero nunca y nunca lo hicieron nunca hicieron una investigación real de las líneas de investigación que pudieran estar relacionadas con el trabajo de Regina y desde un principio se concentraron en desarrollaron la hipótesis de un crimen pasional y un crimen que según ellos fue la causa de la muerte eh, eh, eh, con una explicación sumamente agraviante porque la vincularon con grupos de, eh, o, o personas dedicadas a la prostitución eh, y dedicadas al, al robo de casas habitación y según la hipótesis del gobierno una o la línea de investigación supuesta de, del gobierno de la fiscalía local fue que Regina estaba vinculada con uno de estas personas y que fue eh, ella esta persona la, el, el autor del asesinato en complicidad con una persona que eh, literalmente no podía defenderse una persona en una condición de absoluta vulnerabilidad por su condición por su condición ...de eh, analfabeta... ...de eh, enfermo de VIH... ...y sin familia... ...es decir, una persona... Eh, sol, eh, ...sola... sin condiciones de, de, de defensa... ...y ahora es la única persona... ...que está detenida como... ...como, como presunta... ...o como supuesta... Eh, ...como supuesto cómplice... ...y el autor material... Eh, ...supuestamente en esta hipótesis de gobierno... ...pues no ha sido localizado... Nosotros, por supuesto, desde un principio rechazamos esa hipótesis o esa, esa, esa teoría del caso por parte del gobierno, del, del gobierno federal, del gobierno estatal, y lo que solicitamos entonces fue la participación de la Fiscalía, eh, eh, de la Fiscalía Federal encargada de, de delitos de, contra la libertad de expresión, pero lo que nos encontramos fue una falta de cooperación, una falta absoluta de cooperación de la Fiscalía Estatal con la federal de manera que, eh, o, o a extremos tales como la de eh, no compartir información clave como, como las eh, eh, la información de ADN que se encontró en el lugar del crimen. De manera que este fue un caso absolutamente despaciado eh, encaminado a, a encubrir eh, lo que, lo, la, a, a, a, a los, a encubrir un, una o una eh, La realidad de lo que pudo haber pasado con Regina Martín. Nuestro trabajo, nuestra, nuestra convicción en proceso es que el trabajo de Regina, que era absolutamente destacado en la entidad, pues pudo haber incomodado a, a, a gobernantes, a autoridades políticas y que, bueno, pues en, en este vínculo al que yo me refería en un principio, de esta zona gris que se ha formado entre autoridades, eh, y delincuencia organizada pues es como se perdió la, la, la, la, como, como donde se encuentra navegando la verdad sobre el asesinato de Regina Martínez y un caso similar ha sido el de, el de Rubén Espinosa Como las condiciones del sonido son lo que son, tengo una sola pregunta y se lo paso a, al, por supuesto al panel de jueces eh, la última pregunta que, que me gustaría hacerle Habla, y quizá por el sonido pido disculpas si he mal, mal entendido, que es, nunca se ha podido establecer en ninguno de estos asesinatos y posiblemente en, en general en México, oh, Dios mío, no se ha podido establecer la participación o la quiescencia en la comisión de los asesinatos por parte de las autoridades es, ¿Es entonces eh, posible decir que la impunidad no solamente es a posteriori eh, cuando inactúan o cuando son ineficientes o cuando eh, de alguna manera se re, eh, rehusan hacer su trabajo o hay participación activa también en la comisión de los asesinatos según su experiencia, señor Carrasco? La, la participación, ah, perdón, no escuché la pregunta completa, pero lo que, lo que entendí es que… Eh, eh, eh, de la participación activa eh, es donde tenemos pocas evidencias, porque justamente las investigaciones se hacen de tal manera eh, que eh, si se concentran en los autores materiales. Es decir, nunca se investiga o nunca queda clara la participación intelectual que podría implicar autoridades, por un lado. Y, y, y de manera que eso es, es una etapa. La otra etapa de la impunidad tiene que ver exactamente... Es, justo en, en, en, la, en la supuesta investigación, la, la manera en que, se, en, que, en que se integran los expedientes, en que se integran las carpetas de investigación, lo que se hace, lo que se deja de hacer sobre todo, eh, pues es, es el, el segundo manto, digamos, el segundo, segundo manto protector del, del, de los asesinatos, de manera que eh, si, si hay una participación material de, eh, de alguna autoridad, o de algún agente representante de la autoridad, algún agente del Estado, eh, no queda esclarecido eh, desde un principio eh, por la manera en que se integran las investigaciones. Eh, uno de los problemas que hemos detectado claramente es justo que la investigación de los asesinatos de periodistas caen en autoridades locales cuando son hasta donde se ha podido demostrar en México la... Eh, eh, la, la mayoría de los casos ocurren en relación con, con, la, con, los, con los gobiernos locales de manera que estamos ahí entrampados en, en donde la, la, la, la propia autoridad es la que la propia autoridad local es la que investiga o la que se tiene que investigar muchas gracias bueno eh, pasamos ahora a la última intervención y hemos Tomado la decisión con los intérpretes de cancelar la última parte de las pausas de manera de seguir ahora hasta la comida para ahorrar el tiempo. No. ¿Hay alguna pregunta adicional del panel? No, entonces. Exactamente, entonces hemos concluido. Muchísimas gracias.